Bienvenidos a este primer capítulo del podcast Oxlack, en donde hablaremos de temas de misterio, enigmas, leyendas, criptozoología, ufología y muchos temas ocultos. La primer personalidad que tenemos hoy de invitado es Jorge Luis Zuckdorf, desde Argentina. Él es productor de series de misterio en History Channel y nos hablará sobre sus extraordinarias aventuras en busca de lo desconocido. Comenzamos. Nos gustaría que nos platicaras un poco cómo fue eh, el llegar a ser documentalista y poder crear estos programas que vemos en, en televisión, por ejemplo en History Channel. Yo empecé muy joven, a los 15 años yo empecé haciendo programas de radio, de rock argentino, programas de espectáculos, de teatro, de cine, eh, tanto en radio como en televisión empecé a hacer la parte de de espectáculos de un noticiero local de donde yo vivo en, en la provincia de Buenos Aires, en, en una pequeña ciudad, no es tan pequeña ya, que se llama San Miguel. Y a partir de ahí sabía a lo que me quería dedicar, así que eh, terminé la prepa y me puse a estudiar periodismo, eh, me puse a estudiar guión, escribí varias obras de teatro, eh, tengo algunas novelas escritas que todavía no he publicado Soy guionista y a partir de ahí empecé a escribir documentales De todo tipo, los primeros documentales que hice fueron eh, Hice un documental sobre eh, excavaciones de, de dinosaurios Sobre justamente el giganoto, este dinosaurio que ahora aparece en la última película de Jurassic Park claro, eh, claro. Hice exploración de, de cavernas, espeleología Hice eh, biografías, muchísimas biografías Documentales como eh, eh, eh, La tierra sin humanos Life after people eh, guerra, eh, Documentales de guerras eh, De Malvinas eh, De historia Pasé por muchísimos Hasta que en 2004 eh, Me contrata una productora Para hacer una serie De, de misterios que se llamó Latinoamérica e historias perdidas Eso fue en el 2004, 2004 Que la condujo Jaime Maussan. Y eh, eran distintos misterios Especialmente de Argentina y de México Ahí tuve mi primer acercamiento Con ovnis, con historias de fantasmas Con eh, chamanes con, eh, con realidades alteradas de conciencia eh, Con muchísimos temas que, que a partir de ahí Empecé a conocer Porque aparte como eh, Siempre manejé el contenido de mis programas eh, Tenía que conocer O sea cuando uno hace un documental Siempre tiene que volverse un poco experto en el tema porque no hay forma de hacer un documental si no se sabe de qué está hablando. Entonces, eh, así volviéndome un poco experto, es donde empecé a, a conocer gente, empecé a conocer historias, y a partir de ahí, eh, poco tiempo después, empecé a insistirle a History que quería hacerle un hacer un documental de ovnis. Ellos ya habían empezado con los programas este, de Estados Unidos de ovnis, con, en ese momento era Cazadores de ovnis, si no me falla la memoria. Y después de muchos años insistir, para que te des una idea, creo que fueron entre 4 y 5 años insistiendo para lograr hacer ese documental, logré hacer eh, Contacto Extraterrestre, que era un especial que eh, viajé por toda Argentina, viajé por Uruguay, viajé por Brasil, viajé por Chile, por Paraguay, eh, perdón, por, por Paraguay no, por por Perú, por Colombia por, y terminé eh, otra vez por supuesto eh, haciendo el eje del documental o la parte más grande en México eh, con, con varios casos de, de diferentes lados de, del país, de la República Mexicana Fue tal grande, tan grande el éxito que tuvo este contacto extraterrestre que se hicieron dos temporadas de 10 episodios cada uno En Valle de Santiago para la gente que no conoce la historia de ahí es un lugar que se le llama las siete luminarias, que son volcanes inactivos. Y bueno, por ejemplo, yo que escribí un libro sobre criptozoología, de ahí eh, viene una criatura que es el Chan, que vive, es un monstruo que vive en uno de esos volcanes. Y también una, una cosa interesantísima del Valle de Santiago son los vegetales gigantes. Ah, eh, eh, ¿Hiciste documental sobre esos vegetales? Tomamos los tres o cuatro puntos que tenía el Valle de Santiago. Hablamos del Chan... Hablamos de, del fantasma de, del, otro, del otro volcán. Hablamos, por supuesto, de Don Carmen y de las verduras gigantes. Hablamos de, de, de esta teoría que, que, que hizo este Guadalupe Rivera, la hija de Diego Rivera, explicando que los siete volcanes principales de la región están en el mismo lugar que la Osa Mayor. Eh, hablamos de los avistamientos ovnis eh, que... Que, que, que Oscar, que es el, el investigador principal de la zona, cuenta que hay en el lugar O sea, tomamos todo el valle como, como un lugar mágico De hecho, recorrimos cada uno de los, este, de, de, de los cráteres, de los volcanes eh, Fuimos a los diferentes pueblos que están alrededor eh, porque, a ver, los misterios más fuertes de, de, del Valle de Santiago son, primero, las verduras gigantes. En la década del 70 se empiezan a dar frutas y verduras de tamaños increíbles. Y los pobladores del lugar empiezan a plantear que esas verduras podían ser la clave para terminar con el hambre en el mundo. ¿Y qué pasó con um, eso? Está interesantísimo. Si era real que sacaban verduras, o sea, unas zanahorias gigantes y... Cosas gigantes, col coliflores, me parece, sí existían esos vegetales sí, y sí, sí, sí también sí, sí, funcionaban sí. para o pudieran servir para el, eh, el hambre en el mundo. Sí, este, es que esto existía. De hecho, en el 4, cuando yo fui, eh, yo tuve betabeles de este tamaño en mi mano. Ok. Entonces, realmente esto ocurría. ...había muchas verduras gigantes... ...he visto este, algunos maíces secos... ...de tamaños increíbles... Eh, ...y la persona que, culta, que cultivaba esto... ...era un, un agricultor de la zona... ...que era Don Carmen... ...que él solo trabajaba la tierra... ...y ahí empezaba la duda... ¿no? ...de si era una técnica ancestral... ...que él tenía guardada... ...si era un secreto de alguna raza alienígena... ...que se lo había dado... Eh, ...si era alguna fórmula secreta... ...que un científico le había facilitado... La cuestión es que se empezaron a hacer competencias con diferentes este, institutos de agrarios de México para tratar de entender qué es lo que ocurría y nadie pudo replicar el tamaño de estas verduras, eh, ni siquiera utilizando la misma tierra. Entonces nadie terminaba de saber qué era lo que sucedía para que los agricultores del Valle de Santiago pudiesen hacer estas verduras. Ese es el primer y gran misterio. Nunca se utilizaron estas verduras a nivel masivo, ni sé si se dio la técnica o no para poder hacerlo. Pero ahí quedaron guardadas. Y el segundo tema que para mí fue maravilloso es el del lago que cambia de color. Que si no me falla la memoria es la alberca. O la alberca es la del champi. Ahí estoy... Eh, el que cambia de color es uno que se vuelve rojo. Sí, se vuelve rojo. Dicen que se vuelve rojo, eh, avisando que va a haber un gran terremoto. Por lo menos esto ocurrió varias veces a lo largo del último siglo. O sea, no en todos los terremotos se volvía rojo, pero cuando se volvía rojo, estaba anunciando que iba a haber un gran terremoto. Esto es lo que cuentan. Eh, los este, pobladores de hecho si googlean van a encontrar un montón de fotos de este lago totalmente rojo que parece sangre es impresionante y a ver los científicos le han dado una explicación explican que es un microorganismo que vive en el lago y que en algún momento se genera como una especie de superpoblación se muere todos suben y el lago se pone rojo pero está anunciando una tragedia o sea hasta ahora cada vez que eso sucedió terminó ocurriendo una tragedia entonces es como una especie de gran este de gran alarma sísmica no algo que, que en ningún otro lado ha existido por supuesto no es que cada no, no es que se va a poner rojo cada vez que hay un terremoto sino que las veces que se ha puesto rojo ha ocurrido un terremoto en México o en algún lugar del mundo tal vez es casualidad pero son esas cosas que son casualidades muy grandes y también tenían mucho eh, el Valle de Santiago la, los mismos pobladores eh, de alguna forma eh, promocionan que su sitio, su territorio es un lugar extraño, donde suceden cosas inexplicables, ¿cierto? También con el fenómeno ovni. Definitivamente, pero si piensas es hasta, hasta, este, hasta el nombre, tiene un nombre fantástico que es el país de las siete luminarias, es un nombre para una película, Está, es maravilloso y por eso te iba a preguntar también el de cómo cuando empiezas a, a decidir qué temas vas a lanzar en este primer documental, ¿te fijaste primero en uno de México antes que de, de Argentina? Empezamos a trabajar, tú sabes cómo es esto, empezamos a trabajar muchos temas todos en paralelo, o sea, porque empiezas a hacer un listado de temas de diferentes lados y ese listado de temas... Eh, lo, lo, lo sigues trabajando eh, punto a punto O sea, vas haciendo como un listado, como si fuese una tormenta de ideas Y vas eligiendo cuál es el tema que podría entrar eh, y cuál no El Valle de Santiago es eso, no fue el primer tema que yo elegí Porque es un tema que a mí me fascinó muchísimo Pero elegí un montón de otros temas Que también eh, me parecían que eran misterios que valía la pena encontrar el primer misterio después del Valle de Santiago era hablar de los chamanes. Me parece que... Ahí está. Okay. Ahí estamos. Me fui, la dimensión, me fui a la dimensión desconocida. <risa> El segundo tema fueron los chamanes. Que es un tema fascinante, ¿no? Porque qué pasa con estos sabios que todos los pueblos eh, tuvieron. Entonces empezamos a investigar diferentes chamanes de diferentes partes, de, de, de tanto de México como de Argentina, para contar cuál es esta figura. ¿no? Hace poquito hablaba con, con una persona que sabe mucho de estos temas en, Arge en Argentina, y él me decía, en realidad no, no, no hay que pensar en el chamán como una figura tan extraña, que sí, de, de hecho lo es. Pero él decía, piensa en los pueblos antiguos y, y, y alguien tenía mucha fuerza. Otro tenía capacidad y una puntería increíble. Otro podía dedicarse horas y horas a labrar la tierra o a construir barcos. Bueno, había una persona que les decía tengan cuidado porque va a haber un peligro hoy. Eh, vayan hacia tal lado que van a encontrar este, una manada para cazar o van a encontrar este, un cardumen de peces. Esa gente... Que tenía este poder especial de ver más allá. No tenía más que una habilidad distinta a lo que tenía el resto de los como, como la aldea el... de los pitufos, ¿no? ¿Cómo? Como la aldea de los pitufos. Cada uno Claro. Tiene... Claro, ¿tiene? cada uno tiene... un. Pero es muy bueno lo, lo que dices de los pitufos. Pero en realidad en la realidad es eso mismo. Cada uno tiene eh, una habilidad distinta. Y todo eso construía una protocivilización que se iba transformando en civilización. Y estos chamanes eran los que tenían esa capacidad de ver más allá de lo físico. Y al ver más allá de lo físico seguramente podían curar. Y ahí, ahí estaba ese contacto con esos dioses. Pero él, decía, él me decía, no es más que una habilidad eh, más que se necesita para sobrevivir. Y si lo ves, todos los pueblos lo tenían. Ese fue el segundo tema. Oye, ah, ahorita que estamos hablando de chamanes, quiero eh, preguntarte sobre si sabes sobre esto de la ayahuasca y que el, los chamanes la, la consumen y que ahora actualmente se están haciendo sesiones con, con grupos de personas que quieren tener esa experiencia. ¿Has escuchado de la ayahuasca y esto? Mucho. De hecho, hice un docu varios documentales. El último fue el año pasado para Inexplicable. Eh, la ayahuasca es una combinación de dos plantas del Amazonas. Un, una liana Que es la ayahuasca específicamente Y otra planta Que si no se combina estas dos plantas La ayahuasca no hace ningún tipo de efecto ¿Por qué planteo esto con mucho eh, De una manera muy, muy, muy fuerte? Porque es muy interesante Pensemos el Amazonas es la selva Más grande del planeta ¿Cómo alguien se dio cuenta que entre esos millones y millones de plantas del Amazonas Podía agarrar esta y esta. Solo esta y esta. Y combinarlas para generar este estado alterado de conciencia. Que aparte lleva un proceso de arbor. De mucho tiempo de trabajo. No es sencillo. no es. Eh, hay hay otros, otras plantas alucinógenas que son ellas mismas. En el tema de la ayahuasca es una combinación. Y cuando le preguntas a los chamanes. ¿Cómo se descubrió esto que nadie lo sabe? Lo que dicen es que la propia planta es la que les enseño. ¿Otro de los misterios que hablaste en ese documental de Argentina, por ejemplo? Eh, de Argentina hablé del de Cerro Bitorco, de la ciudad de Erx, que es este lugar donde... es esta montaña que está en medio de la provincia de Córdoba, en donde hay avistamientos de ovnis todo el tiempo y donde eh, los pobladores de allí cuentan que en realidad eh, hay una ciudad intraterrena que es la ciudad de Erx, en donde vive parte de, de la hermandad blanca y que mucha gente va allí a buscar eh, conocimientos y sabiduría. ¿De dónde viene es este, esta historia? Otro de, muy lindo documental. ¿De dónde viene esta historia de que adentro hay una ciudad? Viene de, de, de varios lados, en realidad eh, hay, hay un grupo de personas que, que en la década del 80 empezó a fortalecer la idea de que ahí se veían luces Cuando se empezó a investigar un poco más se encontró que había un pueblo originario que vivía en esta zona Que eran los Comechingones eh, y que los Comechingones ya le habían prestado atención a esta montaña como que ocurría algo extraño diferentes personajes contactados empezaron a hablar de la ciudad de Erx eh, y estos personajes que empezaron a hablar de la ciudad de Erx empezaron a hablar de diferentes ciudades intraterrenas que hay en distintas partes de, del mundo, ¿no? se habla en muchísimos lados que hay ciudades intraterrenas y que en estas ciudades intraterrenas dicen ellos que se albergaría el conocimiento secreto de la humanidad Digo dicen ellos porque yo no viajé, no bajé a Erx No encontré ninguna puerta Ahí empieza todo el debate Que muchas veces se tiene Y que muchos de ellos explican Que en realidad uno debe estar preparado Otros hablan de, de que es físico Otros dicen que es una ciudad espiritual Y ahí es donde se empieza a, a encontrar todo este debate Para preguntarnos realmente ¿Qué es Erx y, y dónde está? Oye, ¿sabes qué significa esto de come chingones? Porque pues a nosotros como mexicanos identificamos la palabra, pero obviamente es diferente en Argentina. Es el Así era el nombre de la tribu. Ah, sí. uh -huh. Así era el nombre de la tribu. Que sí, ahí... sí, sí, no tiene nada que ver con, con, con, con una traducción a, a, al, al castellano, más allá que realmente este, son extraños. Como come chingones se llamaban, sí. Fíjate que, por ejemplo, Matamoros, que es un está, es una ciudad de, de México, pues eh, sí sí dice precisamente eso, Matamoros. Claro, sí, sí, sí, sí. Y hay, hay, hay muchas cosas así, es muy cierto. Pero en el caso de, de, de, de los comechingones, este, eran así. O sea, el pueblo se, se, se... A ver, los pueblos de alrededor lo, lo llamaban de, de esta manera. En realidad, no ellos mismos, porque hay un detalle que es importante, todavía al día de hoy no, no hemos este, ni siquiera identificado cuál era el lenguaje original que tenía este pueblo. Y uno de sí. los que me partió la cabeza, como decimos aquí en Argentina, eh, fue exorcismos. ¿Exorcismos donde? ¿En Argentina o en México? Para exorcismos entreviste a exorcistas de Argentina Exorcistas de México Y exorcistas también de España Tuve una entrevista muy muy larga con, con un sacerdote que es el Padre Fortea Que yo creo que fue una de las entrevistas eh, Que más me llamaron La atención de, de toda esa serie Fue impresionante esa entrevista Y con cada uno de los exorcistas Empezamos a plantear Y cada uno me contó algunos de los exorcismos que, que realizaron Tanto en México como en Argentina Y, y fueron muy fuertes Fueron muy sorprendentes eh, pero te platicaron o tuviste la oportunidad de estar en una práctica de estas, ver algún video, etcétera? Vi videos, escuché audio sobre todo, eh, pero en realidad lo que, lo, lo que yo hice en ese momento, para ese primer documental, fue hacer la entrevista eh, de cada uno de estos. Y el que más me sorprendió fue este señor, este el padre Fortea. No sé si, si tú lo conoces o, o, o has escuchado alguna vez de él. No, sí, fíjate que sobre esto eh, no. No conozco mucho sobre demonología, exorcismos y estas prácticas. El padre Fortea es un padre, un sacerdote que, que tú lo ves y, y, y de alguna manera es, tiene una imagen eh, muy fuerte, que ya da, a mí en lo personal ya me daba miedo verlo eh, en... En esa imagen que era realmente muy fuerte y era este, un sacerdote que él se presentaba como demonólogo y tenía escrito en ese momento un libro que se llamaba la Suma Demonológica y en esa Suma Demonológica contaba sus combates contra el demonio. Y nos contó cuatro o cinco este exorcismos en donde terminaba el exorcismo y, y se iba a dormir y se despertaba en medio de la noche con un demonio hablándole. No fue pues. eh, que, que exorcizó al propio Lucifer de un cuerpo una vez. Eh, y explicaba cómo funcionaba el, demo, el, el exorcismo, ¿no? Y él contaba cómo... Eh, hay una clave que creo que es bastante conocida Para hacer un exorcismo que Lo primero que tiene que saber el, el sacerdote Es quién es ese demonio O sea, por eso le pregunta el nombre Según los sacerdotes me han explicado eh, Los demonios siempre tienen que responder Cuando eh, se le ordena hacerlo en nombre de, de Cristo Entonces okay. ellos le decían Dame el nombre Sabiendo el nombre Ellos sabían eh, Cuál es el Cómo explicarlo Cuál es el, el, el pecado que tenía el demonio Así como los santos tienen virtudes Cada cada demonio Tiene un, un pecado principal Que puede ser la soberbia Puede ser la gula Bueno, cada uno de, de, de los pecados Entonces lo que hacía el sacerdote Para sacarlo Era eh, rezar por la virtud Que se contrapone a ese pecado Tú ¿Consideras que esto de hablarles en latín es eh, obligatorio para, uh, para que expulsen demonios o para comunicarse con demonios? ¿O simplemente es algo que nos han mostrado en películas? Y que no, eso tiene que ver con esto que te decía. Eh, originalmente en la, en la iglesia católica los ritos eran en latín porque era el idioma de... De, de, del imperio, del imperio romano. Entonces, cuando este, la iglesia católica se vuelve la religión oficial de, de los romanos, todos los textos que antes estaban en, en arameo o en griego, dependía la forma, en la, la región, en un idioma distinto, todos se vuelven al latín. Justamente lo que se hizo en el 2004 fue actualizar ese rito. Antes toda la misa era en latín y después se fue actualizando a los idiomas de cada país. Entonces con todo eso es, eh, es donde ves que se va actualizando y se va abriendo. O sea, el ritual era en latín porque, eh, porque antiguamente se decía así, pero no es que el, los demonios entienden latín y por eso se, se habla en latín. Te, te preguntaba porque tú que has tenido contacto cercano con exorcistas reales y obviamente investigaste y documentaste este tema eh, deberías saber algo sobre que ahora los exploradores paranormales que se supone entran a casas para ver si encuentran fantasmas les comienzan a hablar en latín o empiezan a rezar en latín que para eh, mover las energías y que los demonios eh, se hagan presentes y cosas de estas eso es mero, mero entretenimiento, mera ficción no es que es mera ficción, o sea, hay ritos y hay ritos que están escritos en latín, con, el año, con los años se empezaron ahora a actualizar a diferentes idiomas, hay ritos anteriores, hay ritos en idiomas muy anteriores al latín, lo que pasa que el latín al haber sido, como te decía, el idioma oficial del imperio romano y la iglesia católica durante miles de años fue la religión oficial del Imperio Romano... ...era muy lógico que todos los textos... ...y los ritos de la Iglesia Católica fuesen en latín... ...y después la Iglesia Católica se termina abriendo... ...en, en, en todas las otras religiones que vienen de esa misma base... ...pero en realidad tiene que ver con la tradición de la Iglesia... ...no con, con la búsqueda de demonios... ...porque como te decía hay muchísimas otras religiones... ...que no tuvieron contacto con la religión católica... ...y también... Hacen Porque vida. dicen que los espíritus que están dentro de las personas se pueden meter en los que están alrededor, ¿no? Como lo vimos en la película del exorcista Sí, hay casos que son muy fuertes, este, y que no tienen demasiada explicación. Y de hecho hay, si nosotros buscamos, eh, en, incluso en Google hay audios eh, muy fuertes que creemos que son originales de grabaciones de exorcismos y solo el audio muchas veces es aterrador. Las películas son aterradoras, pero muchas veces la realidad eh, supera mu mucho la ficción, aunque no lo creamos. En este capítulo de ataques de ovnis a, a personas, cuéntanos una historia de estas que recuerdes. Yo creo que es la historia que más me ha impresionado a mí del fenómeno ovni. Que supongo que la conocerán algunos de ustedes, no todos, que es el caso de, de Isla Colares. Isla Colares... Es una isla muy, muy pequeño que está en, el, en medio del Amazonas en Brasil. En el estado de Pará, casi, casi al, este, sobre un afluente del río Amazonas, llegando a unos 200 kilómetros del, del océano. Imagínense, estamos hablando de 1970, una isla en medio de la selva, en donde la gente que vivía ahí eran todos pescadores. Entonces en el 77 eh, había un pescador que de golpe ve una luz en el cielo, esta luz lo ilumina de alguna manera y esta persona queda paralizada. Cuando queda paralizada baja algo del centro de la luz como si fuese una pequeña luz y lo quema y lo que cuenta la persona es que en realidad le saca una muestra de sangre y regresa al pueblo con una quemadura, lo curan en... En, en la sala de primeros auxilios. Él cuenta esta historia. Muchos no le creen. Pero al día siguiente. Otra persona también llega a la sala de primeros auxilios. Otra vez quemado, quemada. Y otra persona más. Y otra persona más. Y uh -huh. de golpe había más de 15 personas. Que habían sido quemadas por la luz. Okay. Y todos contaban la misma historia. Y ahí el pueblo se empieza a poner un poco más tenso. Hasta que de golpe... Llega una persona con una quemadura más grande. Y fallece. En la sala de primeros auxilios. Cuando una persona muere. Eh, se genera. Tal. Histeria. Tal miedo en el pueblo. Que todos empiezan a. a tratar de escaparse. Y de hecho entre el 70 y el 80 De la población de la isla se va. Entiendan esto. O sea prácticamente la isla quedó. De cierta la gente abandonó sus casas por miedo, por miedo. a las luces que nos quemaban okay. ¿eso sucedía durante la noche estas luces? No, sucedían de día y de noche Ok Especialmente de día que era cuando la gente estaba pescando, trabajando en la madrugada también Pero nada, hasta ahí es una gran historia Lo que pasa es que ese es solo el principio Entonces llega una comisión de la Fuerza Aérea de Brasil y hacen un campamento en las playas de, de la isla. Ahí permanecen por muchos meses los, los, los, los, los militares de la Fuerza Aérea, eh, investigando suponemos, hasta que un día levantan todo y se van. Muchos años después, una persona se presenta con dos grandes investigadores, dos ufólogos de lo mejor que tiene este Brasil, que es este además Archevaer y, y Marco Antonio Petit, le hacen una entrevista, y este señor admite haber sido el jefe de, de, de esta investigación, y cuenta que él vio los seres, que vio las naves, y que incluso se habría comunicado con ellos. 15 okay. días después de dar la entrevista en, en televisión, él se suicidó. El, ¿El investigador? El, el, el militar que había estado a cargo de la investigación. Pero bueno, con todo eso, en el año 2014, 10 años después de eso, yo me fui a la isla. ¿Tú fuiste a la isla? Sí. Eh, para hacer contacto extraterrestre, fui justamente con Ademar Shebaer. Eh, fuimos, este, cruzamos el, eh, la selva, que ya lamentablemente es parte de selva y parte de... De, de campo como conocemos tomamos una balsa para llegar a, a la isla porque todavía no tiene puente por lo menos no lo tenía en ese momento en este momento no sé llegamos conversé con la gente hablé con dos personas que habían sido paralizadas y quemadas por, por estas luces wow. tenían todavía las marcas me fui a otra ciudad cercana y hablé con la doctora que, había, que en ese momento era un estudiante. Y había sido la encargada de curar a todos. Me contó sobre la muerte que había habido. Y cómo curaba cada caso. Y también me encontró. Que ella se había escapado de una de estas naves. Y que había visto. Algo que tiene que ver con lo que. Lo que yo publiqué en mi canal. Que era lo que hablabas recién. Que lo que, veí, lo que vio arriba de las naves. Eran hombres rubios. Muy pálidos y muy altos. ¿Dentro de las naves? Sí. Esa era una exageración, ahí. pero bueno, esto es lo que me contó. Al día siguiente viajo a, a la ciudad de Belén de Pará, que era la capital de, de, de, del estado de Pará, en donde está la isla Colares, y me reúno con una mujer que me contó que era la hija de quien en ese momento era el gobernador militar de las de, del estado de Pará. Porque estaban en, en un golpe militar, en una dictadura en ese momento. Y me contó que todos los viernes la cúpula militar de Pará se juntaba en su casa con su padre a ver los videos de las naves, me dijo. Esos videos hasta el día de hoy no fueron desclasificados. Pero nada, es un caso que por donde lo veas hay información, hay pruebas de que ahí algo ocurrió. Ocurre, hay quien dice, no, era una prueba militar. Pero 40 años después todavía yo no vi ningún rayo paralizante que te queme. Y después de 40 años ya lo deberían haber mostrado, ¿no? Si, si era una prueba y había funcionado también. ¿Actualmente esa isla está ocupada? Sí, sí es. En la isla vive muchísima gente. De hecho... Eh, Brasil tiene, en, en varias ciudades donde, donde me ha tocado ir que han ha habido incidentes OVNIs eh, hay estatuas de, de extraterrestres hay murales de extraterrestres pintados ellos se toman siempre todo con, con su alegría y, y, y su modo de vida que hoy la isla, de hecho el cartel principal de la isla que en mi Instagram tengo una foto ahí justo en la puerta hay como unos grandes carteles con extraterrestres que te dan la bienvenida a la isla y demás ¿El que Virginia entonces es otro dato curioso es que, que, que muy poca gente conoce es que Virginia está al lado de la ciudad donde nació Pelé, que es Tres Corazones. Y ahí es donde realmente ocurre todo. Bueno, como les decía, eh, los días anteriores a, a que ocurra el caso Virginia, eh, empieza a. empieza a. a ver este, avistamientos de luces en el cielo. Y de hecho eh, se genera una denuncia porque un objeto habría caído. Pasan varios días, pasan varios días eh, de, de esta noticia. Y una tarde tres chicas están regresando a su casa. Y deciden cruzar por un terreno baldío. No sé si en México se entiende lo que es un terreno baldío. Si sí, lo sí. utilizan así o no. Sí, es terreno baldío, sí. Perfecto, eh, entonces cruzan por este terreno y de golpe mientras están cruzando ven que algo se mueve, miran hacia un costado y se asustan muchísimo, cuentan que ellas empiezan a sentir como un olor muy feo, muy azufre dicen ellas y salen corriendo, llegan a la casa desesperadas y cuando llegan a la casa le cuentan a la madre... A los familiares que estaban ahí... Que acababan de ver al diablo... Entonces empiezan a describir... Que habían visto en este terreno baldío... Un ser este, gris... Con una especie de, de... cómo decir... De cuernos en la cabeza... Con ojos muy grandes... Con manos muy largas... Eh, un ser muy extraño... Que ellas automáticamente... Eh, asociaron con un demonio... Eh, bueno, la familia se empieza a asustar, no entienden qué pasa, eh, empiezan a hablar con vecinos, empieza a generar un caos cada vez más grande alrededor y deciden salir a buscar este ser. Entonces empiezan, van al terreno donde ya no había nada y mientras empiezan a caminar por la ciudad de Virginia, que es una ciudad hoy un poco más grande, pero en ese momento eh, no era tan, tan grande, empiezan a encontrar eh, camiones militares. Dando vueltas por la ciudad. Que les llamaba la atención porque no hay base militar. De hecho la base militar estaba en esta otra ciudad que yo les decía recién. Que es Tres Corazones. Que es donde nació Pérez. Okay. Eh, bueno. Y empiezan a ver los camiones que eh, están circulando por toda esta ciudad. Y empiezan a preocuparse. Porque claramente lo que cuentan las tres chicas, los camiones. Eh, la población empieza a pensar que realmente algo pasaba. Bueno. Desde los camiones se cuenta la segunda parte de esta historia. Los camiones llegaron justamente por una denuncia de que habían visto un ser. Y lo que cuentan los propios pobladores es que se encontraron y atraparon a dos seres en las calles de Virginia. Uno habrá sido el que vieron estas chicas y después encontraron uno más. Termina todo este caos y uno de los soldados, Marco se llamaba de nombre... Eh, estaba regresando a su casa Él vivía en Virginia Con su auto y de golpe Algo se cruza delante del auto Y él reconoce Que es algo como lo que acaban de atrapar O sea era un tercer ser Igual a los, que estaba, a los que había visto Entonces parece que este señor Se baja del auto, sale corriendo Y se le tira encima a Este ser y lo agarra O sea lo salió a atrapar al... Lo ataca, evidentemente Y lo termina agarrando lo agarra con sus manos, lo sube a su auto y lo lleva a la base militar. Ok. Bien. El problema es que cuando sale de la base militar, Marco empieza a sentirse cada vez peor. Uh -uh. Y se siente tan mal que termina yendo al hospital de Virginia. Y está cada vez peor y se empieza a sentir mal y lo terminan internando. Y se muere a los tres días si no me fallaron ¿Sí? de morir. ¿Se murió? ¿Cuál sí. fue el, el, la, el parte médico? Más que parte médico yo te cuento que estuve con el médico que lo atendió cuando estuvo en Virginia. Okay. Y el médico que lo atendió lo que a mí me contó es que había sido algo que él nunca en su vida había visto. Era como que si de golpe hubiese perdido absolutamente todo su sistema inmune. Y mientras se moría el médico me decía que lo único que decía era que él había agarrado el ser y se lo había llevado. Y el médico me decía a una persona que se está muriendo por qué mentiría con algo así. Y lo más interesante es que parece que hubo otro ser más porque durante los días anteriores y los posteriores aparecieron muertos muchísimos animales del zoológico de Virginia con síntomas muy parecidos a los de demás. Dicen que esos seres se los llevaron a una base militar de Brasil, en San José do Campo... ...y que es un lugar donde han llevado eh, diferentes elementos eh, extraños que han recuperado a lo largo eh, de todo el territorio brasileño... ...que como ustedes saben es muy muy grande y es casi un, un pequeño continente. Esa es la historia de Virginia. ¿Qué queda en Virginia cuando yo fui y qué queda al día de hoy? Pasa lo mismo que en, que en Isla Colares, o sea, la plaza principal de, de, de la ciudad, la estatua principal es una extraterrestre, eh, la cúpula del Consejo Deliberante es un platillo volador, las paradas de los buses son este, platillos voladores, o sea, todo el pueblo vive alrededor de esta historia que ya pasaron. 25, 30 años... ...y sigue presente en la memoria de, de todos en la región. ¿Cuál fue el siguiente de contacto extraterrestre? Eh, ¿Qué más hicimos ahí que fue interesante? El de secretos militares fue muy interesante... ...que fue eh, hablar de las desclasificaciones... Eh, ...hay otro caso en Brasil que fue muy interesante... ...que fue en 1986, si no me falla a la memoria... ...que es la noche oficial de los OVNIs... ...pasó a la historia con este título... ...porque fue una especie de, de, de invasión extraterrestre... ...que pasó... los este. Fue parecido pero es más interesante... ...todavía porque hay más pruebas... Okay. Eh, ...fueron alrededor de 21 o 22 objetos... ...que eh, entraron a Brasil desde Uruguay... ...fueron tomados por los radares de Brasil... De, perdón, ...de Uruguay, de Brasil y de Argentina... ...cruzaron todo el país... Eh, ...pusieron en alerta... ...todas las bases militares... ...salieron aviones casas a perseguirlos... Eh, ...los pilotos los vieron... ...pero no pudieron acercarse... ...y se fueron... Eh, ...lo más interesante... ...es que terminó todo esto... ...y el jefe de la Fuerza Aérea de Brasil... dio una conferencia... ...de prensa... Eh, ...admitiendo que este, que este hecho había ocurrido que los ovnis habían pasado por delante de sus narices y su se habían ido y prometió y pidió dos semanas para investigar qué era lo que había sucedido iba a dar una nueva conferencia de prensa para explicar qué era lo que había pasado y qué eran esos 21 objetos que habían pasado eh, pero no pasó después de eso nunca más volvió a dar la cara nunca más volvió a, a, a hacer esa conferencia de prensa y, y después de eso eh, empezaron a decir que en realidad había sido una interferencia electrónica y que se trataba de los inicios de la guerra electrónica y que habían logrado interferir los radares para confundirlos y pensar que estos objetos realmente habían existido pero yo entrevisté a uno de los pilotos que fue en los caza y él vio el objeto así que no era de ninguna bueno, manera es claro. una interferencia electrónica ¿Cómo no lo describió? Usaron eh, el, el, el territorio Él describió como una especie De bola con una luz En el medio, si no me falla la memoria Acá hay que buscarlo bien porque puede ser Que me esté fallando la memoria eh, Y que iba a mucha velocidad Y que no lo llegó a alcanzar Que es el mismo tipo de descripción que hacen La mayoría de los pilotos Que se han encontrado con este tipo de objetos son luces, son esferas, son... Eh, Por plásticos. los cuales hablan de esferas. No son platillos voladores, pero de alguna manera se parecen a los platillos voladores. La gran mayoría habla de... De, de, de, que son luces como que respiran, como que suben y bajan Hablan que tienen mucha facilidad para acelerar de cero a una velocidad terrible En muy pocos metros, que frenan de golpes, que cambian de dirección con una facilidad asombrosa Cosas que en nuestra tecnología recién hoy algún tipo de dron podría empezar a hacer este tipo de, de acciones Pero de una manera muy distinta a lo que han visto estos testigos que realmente son expertos en este documental seguramente hay, a, hablaste también de los OVNIs que captaron los militares en Tabasco, ¿no? donde estaba esta torre de, de petróleo. En Campeche. En sí. Campeche. Campeche. 2004. Es uno de los casos eh, que a mí más me llama la atención. Justamente hace muy poquitos días estuve eh, conversando con, con Jaime Maussan de este tema, porque fue el que... El que lo lo, lo lo dio a conocer al caso Al que la Sedena directamente se lo dio Y yo sí. le decía que, que era muy interesante eh, Todo el trabajo que se había hecho Y que hubo críticas muy fuertes hacia su persona Y de hecho hubo una conclusión en, en, en México Que se trataba de pozos petroleros Y qué sé yo uno ve el video y solo lo pone en play y escucha cómo los pilotos explican que esos objetos están sobrepasando en velocidad el avión. Entonces, este a menos que sean pozos petroleros que, que vuelen, me parece que es imposible, imposible claro. Eh, claro, que fuese porque. en pozos petroleros. Y de hecho es muy interesante porque esos objetos son muy parecidos a los objetos que... Acaba en los últimos años de desclasificar el pentágono, o sea son muy parecidos y yo les propongo siempre que hagan un ejercicio, escuchen las voces de los pilotos mexicanos y la sorpresa y hasta los chistes que hacen los pilotos mexicanos y escuchen las voces de los pilotos norteamericanos mientras están siguiendo esos objetos y van a ver que es el mismo tipo de sorpresa. Es muy interesante, es el mismo tipo de objetos, el mismo tipo de sorpresa. Y aparte el primer video que desclasifica el Pentágono es justamente el mismo año, del año 2004. Lo que pasa es lo que ellos están desclasificando es en el Pacífico, cerca de la isla de Guadalupe. Y esto ocurrió en el Atlántico, pero es mismo tiempo, mismo momento, objeto similar. Y la diferencia es que en, en, en Campeche fueron muchísimos objetos y, y, y, en, y allá fue uno solo. Tú que has tenido la oportunidad de entrevistarte y conocer eh, a detalle estas experiencias de los pilotos, eh, ¿es común en, la, en Latinoamérica que se encuentren con aparatos así en, en pleno vuelo? Eh, a ver, conozco, tengo la suerte me ha tocado que tenga muchos amigos pilotos y que haya entrevistado a muchos pilotos. Eh, hay pilotos que han tenido muchísimas experiencias, hay pilotos que han tenido alguna, hay pilotos que creen pero no les tocó tener ninguna, hay pilotos que no creen absolutamente nada de esto, dicen que es una tontería y es como que hay de todo, o sea no no hay un solo, no, no, no es que todos los pilotos han visto de ninguna manera. Okay. Eh, lo que pasa es que cada vez, eh, y a partir de estos últimos años con lo que ha ocurrido, eh, cada vez es más, eh, más fácil hablar, porque antes el que hablaba era el loco, hoy ya no es el loco el que habla, entonces al haber cambiado este estatus de que habla de ovnis ya no es un loco, entre otras cosas porque hoy eh, el propio gobierno de Estados Unidos está hablando de ovnis, eh, eso los ha ayudado a hablar más. Igual desde mi mirada y para mí esto es importante. Hablar de ovnis no es hablar de extraterrestres. Los ovnis están, los ovnis existen. Hay miles de pruebas que es todo lo que estamos hablando de objetos que están volando alrededor nuestro y que no sabemos qué son. Pero yo no sé si son extraterrestres porque todavía no hemos logrado tener las pruebas para decir sí, sí son. Exacto. La historia del abuelito que es un monstruo que está en un, en un lago de la Patagonia. Eh, me encanta este háblanos ambiente. un poquito de, de ese monstruo si quieres porque es muy representativo de Argentina Bariloche es una de las ciudades eh, más representativas de Argentina, del, del sur del país, está eh, en la Patagonia es una ciudad donde usualmente eh, van los eh, se hacen los viajes de egresados, no sé si, si ustedes ha, eh, hacen esto cuando ta, se termina la preparatoria todo el curso se va a un último viaje a, a divertirse de fiesta. A, usualmente se va a esta ciudad. Eh, la ciudad está fundada eh, al borde de un lago. Que tiene características muy interesantes. La característica más interesante es que hasta el día de hoy nadie sabe cuánto mide. Nadie ha llegado al fondo del lago. es un ah, lago, es, claro, es, un, es un lago hecho... Eh, este, hecho por, por, por un glaciar eh, y, y hay lugares donde la profundidad es muy grande y desde hace muchísimo, muchísimo años, muchísimos años se habla de que ahí hay un monstruo un monstruo similar a Ness sino al monstruo del lago Ness. Eh, a partir de ahí eh, se empieza a, a investigar, se empieza a buscar de hecho se hacen muchos chistes pero la verdad es que yo fui ahí y encontré un montón de testigos que han dicho ver el monstruo y de hecho, eh, uno de los pueblos originarios de la zona, que son los mapuches, tenían un, una leyenda anterior a todo esto y decían que en los lagos de esta región aparecía un, un ser que se llamaba el cuero, que, sí, sí. que, que tenía como dientes y era como, un, como una especie de, de piel de cuero que estaba flotando en el, en sí, el lago sí. y cuando un animal se acercaba a beber, lo atacaba y se lo comía y se lo llevaba a... a ...a los fondos de los lagos... ...y como son tan profundos estos lagos... ...no se saben si están interconectados... ...si pasan por debajo de la cordillera de los Andes... y si llegan al, al océano Pacífico... Eh, ...nada, hay un montón de teorías... ...sobre qué son estos animales... ...si son animales que han logrado sobrevivir... ...en cavernas a, a cientos de metros... Eh, ...como se cree que también podría haber ocurrido... ...en medio del océano... Eh, ...que esto yo creo que es lo interesante de, de la criptozoología... ...la criptozoología eh, no es imaginación... ...o sea, es, son posibilidades de tratar de entender... ...cómo los relatos de los monstruos tal vez... ...son animales que hayan podido eh, sobrevivir... Sí, tenemos a Ogopogo también en Canadá... ...que es otro monstruo que lacustre... ...y sí. en, los, en los lagos de, de todo el mundo... Eh, en algunos lagos de todo el mundo se hablan precisamente de estas criaturas ¿no? De, de seres que están en los lagos tal vez versión que viene de Escocia con estos eh, caballos de agua que le llamaban antes y que terminó en el monstruo del lago Ness Muchísimas gracias Jorge la verdad eh, tu amistad es muy muy valorada y me encanta escucharte hablar porque me maravilla todo este conocimiento que has tenido por los viajes y los lugares donde has estado, es una historia increíble la tuya, ojalá tengamos mucho de donde conocerte como tus documentales, tu canal de YouTube y ojalá pronto el libro también así que te mandas un abrazote hasta Argentina mi hermano un abrazote para ti, saludos a todos Gracias por los mensajes Fui leyendo casi todo eh, Es imposible contestar Porque si no, no podría ir contando Estas historias eh, Pero de verdad, gracias por, por toda la calidez A todos, y bueno Pueden contactarse conmigo Pueden hacer preguntas para la huella OVNI Y ahí hay que esperar Porque como les digo, tengo 52 hojas De, de preguntas, pero se van respondiendo Una a una Muy bien Jorge, pues saludotes un abrazo. Nos vemos pronto. Chau, chau. Espero les haya gustado este primer capítulo del podcast Oxlack. Recuerden que aquí les voy a traer personalidades que difunden el tema de misterios, ufología, enigmas, leyendas, terror y muchos otros temas interesantes. Síganme en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, TikTok y YouTube, en donde podrán ver estas mismas entrevistas pero en video. Los espero en el siguiente capítulo. Recuerden unirse a esta bonita comunidad de la legión Oxlack. Y si te gustan los temas paranormales, este es tu podcast.